Las cinco fuerzas mostradas en la figura actúan sobre un objeto Encontrar la fuerza resultante Para resolver este tipo de problemas la forma más fácil es descomponer cada uno de los vectores que representan a las fuerzas en sus componentes rectangulares y al final sumar estas componentes para encontrar las componentes rectangulares del vector suma del vector, que generalmente se le llama vector resultante. Entonces, empecemos encontrando las componentes rectangulares del vector fuerza F1. Observamos que este vector se encuentra sobre el eje X y por lo tanto la componente rectangular de F1 que la vamos a llamar F1x es igual a F1 por coseno del ángulo que forme este vector con el eje x ahora la magnitud de F1 es 19 newtons entonces la componente F1x será igual a 19 newtons por coseno del ángulo que forma con la parte positiva del eje X, y en este caso ese ángulo vale 0 grados. Entonces, F1X será igual a 19 newtons, multiplicado por coseno de 0, que es 1. Entonces, F1X nos queda igual a 19 newtons. La componente en el eje Y del vector F1, la podemos llamar F1Y, será igual a la magnitud de F1 multiplicado por el seno del ángulo que forma este vector con el eje X positivo. Entonces F1Y es igual a F1, que vale 19 newtons por seno de 0. F1Y entonces... Es igual a 19 newtons por seno de 0 que es igual a 0 y entonces F1Y nos queda igual a 0, 0 newtons. De la misma manera encontramos las componentes rectangulares del vector fuerza F sub 2. A la componente en el eje X le podemos llamar F2X, sub que sería igual a la magnitud de F2 por el coseno del ángulo que forme este vector con el eje X, que lo vamos a llamar alfa sub 2. Este vector observamos forma un ángulo de 60 grados con el eje X y entonces F2X sub será igual a 15 newtons es la magnitud de F2 multiplicado por el coseno de 60 grados. F2X sub es igual a 15 newtons por coseno de 60, que es 0.5 y al multiplicar 15 por 0.5 obtenemos que F2X es igual a 7.5 Newtons. F sub 2y, que sería la componente en el eje y de F sub 2, sería igual a F sub 2 multiplicado por seno del ángulo alfa sub 2. F sub 2y es igual a F sub 2 que vale 15 Newtons. Multiplicado por seno de 60 grados. Entonces, F sub 2y será igual a 15 newtons por 0.86, que es aproximadamente el seno de 60 grados. Entonces, F sub 2y nos queda igual a 12.99 newtons que resulta de la multiplicación de 15 por 0.86. Ahora calculamos las componentes rectangulares del vector fuerza f sub 3. La componente en el eje x, la llamamos f sub 3x, será igual a f sub 3 por coseno del ángulo que este vector forme con el eje x, que lo llamamos alfa sub 3, f sub 3x será igual a f sub 3, que vale 16 N, multiplicado por el coseno del ángulo. Pero observamos que el ángulo, en este caso, que se conoce, es un ángulo que se forma con la parte negativa de x, y nosotros necesitamos el ángulo que se forma con la parte positiva, ese ángulo nosotros lo podemos obtener, obtener a partir del gráfico restándole a 180 grados los 45 grados que forma el vector con el eje X negativo. Y eso es igual a 135 grados. Entonces F sub 3X nos quedará igual a 16 newtons multiplicado por el coseno de 135 grados f sub 3x será igual a 16 newtons multiplicado por menos 0.7071 que es el coseno de 135 grados. Así, f sub 3x es igual entonces a menos 11.31 newtons. Ahora, F sub 3Y será igual a F sub 3 multiplicado por seno del ángulo que forma el vector con el eje X y entonces F sub 3Y es igual a F sub 3 que vale 16 newtons multiplicado por seno de 135 grados. F sub 3y. Es igual a. 16 newtons. Multiplicado por. Seno de 135. Es 0.7071. Y entonces. Haciendo esta multiplicación. Tenemos que F sub 3y. Va a ser igual a. 11. Punto .31 Newtons. Ahora vamos con las componentes rectangulares del vector F sub 4. F sub 4x, la componente en el eje x, será igual a f sub 4 multiplicado por el coseno del ángulo que lo llamamos alfa sub 4 y observemos que f sub 4 forma un ángulo o al menos el gráfico nos informa de un ángulo que forma con la parte negativa del eje x pero necesitamos el ángulo que forma con la parte positiva del eje x ese ángulo lo podemos obtener sumándole a 180 grados los 30 grados descritos en este gráfico, y eso es igual a 210 grados. Entonces, f sub 4x nos quedará igual a 11 newtons, multiplicado por el coseno de 210 grados. f sub 4x es igual a 11 newtons, multiplicado por menos 0.866, que es el coseno de 210 grados. F sub 4X, entonces, haciendo la multiplicación, nos queda igual a menos 9.52 newtons. La componente de F sub 4 en Y, F sub 4 Y, será igual a F sub 4, multiplicado por el seno de alfa sub 4. F sub 4 Y, entonces, es igual a F sub 4, que vale 11 N, por seno de alfa sub 4. 210 grados. F sub 4y. Es igual a 11 newtons. Por seno de 210. Que es igual a menos 0.5. Hacemos esta multiplicación. Y tenemos que F sub 4y es igual a a menos 5.5 newtons. Y finalmente encontramos las componentes rectangulares del vector f sub 5. La componente en el eje x será f sub 5x igual a f sub 5 multiplicado por el coseno del ángulo que forme con el eje X, que lo llamamos alfa sub 5. Pero observamos que este vector está sobre el eje Y, y eso significa que el ángulo que forma con el eje X será un ángulo de 270 grados. Entonces, F sub 5X será igual a 22 newtons, que es la magnitud del vector, multiplicado por el coseno de 270 grados. Entonces, Haciendo aquí toda la operación, nos queda en definitiva que f sub 5x es igual, multiplicamos 22 por el coseno de 270 grados, esto es igual a 0. El coseno de 270 grados es 0. Y calculamos la componente rectangular en el eje y de f sub 5, que será igual a f sub 5 por seno del ángulo que forma con el eje x. Entonces, f sub 5y será igual a f sub 5 que vale 22 newtons multiplicado por el seno de 270 grados. Hacemos la operación de 22 newtons por el seno de 270 grados que es menos 1 y eso nos queda igual a menos 22 newtons. Tenemos entonces todas las componentes rectangulares de los vectores que eh, intervienen en esta suma. Entonces vamos a hallar ahora las componentes rectangulares del vector suma, del vector resultante. Para eso lo hacemos de una forma muy sencilla que consiste en sumar todas las componentes en X para encontrar las componentes rectangulares de la resultante y las componentes en Y. Las componentes en X del vector resultante serán igual a la suma de F1X más F2X más F3X más F4X más F5X la suma de todas las componentes rectangulares en el eje x así las cosas f sub x entonces sería igual a los valores que ya obtuvimos anteriormente que sería 19 newtons más 7.5 newtons menos 11 31 newtons que es lo que vale f sub 3x menos el valor de f sub 4x que vale 9.52 newtons más 0 que era eh, la componente rectangular de f sub 5 en el eje x. Hacemos esta, esta operación y entonces nos queda que la componente f sub x es igual a 5.67 newtons, la componente en el eje x de la resultante. Sería 5.67 newtons. Vamos con la componente en el eje Y. La llamamos F sub Y. Será igual a la suma F sub 1 Y más F sub 2 Y más F sub 3 Y más F sub 4 Y más F sub 5 Y. Todas las componentes rectangulares en el eje Y. Entonces reemplazamos y nos queda que F sub Y es igual a f 1y que vale 0 newtons, más f sub 2y que vale 12.99 newtons, más la componente f sub 3y que vale 11.31 newtons, menos 5.5 newtons que es el valor de f sub 4y, más el valor de F5Y sub que era menos 22 newtons. Hacemos la operación y entonces nos queda que la componente en Y es igual a menos 3.2 newtons. Esa es la componente en Y para el vector resultante. Tenemos las componentes y por lo tanto ya de hecho tenemos el vector resultante f prácticamente conocido. Vamos con esas componentes a calcular la magnitud de este vector. La magnitud de un vector con base en sus componentes es igual a la raíz cuadrada de f sub x al cuadrado más f sub y al cuadrado. Esto es una aplicación del teorema de Pitágoras. Entonces, f, la magnitud del vector resultante, es igual a la raíz cuadrada de 5.67 newtons al cuadrado más f sub y al cuadrado que es menos 3.2 newtons elevado al cuadrado. Hacemos operaciones y nos queda que f es igual a la raíz cuadrada de 42.4 newtons cuadrados. Entonces f será igual, sacamos la raíz cuadrada a 42.4 y eso nos da que es igual a 6.5 newtons. Esa es la magnitud del vector resultante. Ahora encontramos el ángulo que este vector resultante forma con el eje x, con la parte positiva del eje x. Para ello aplicamos que el ángulo alfa, el ángulo de este vector es arco tangente de la componente en y sobre la componente en x. F sub y sobre f sub x. Alfa será igual entonces a arco tangente. Hacemos el reemplazo. F sub y vale menos 3.2 newtons sobre... El valor de f sub x que vale 5.6 newtons. Cancelamos newtons. Y entonces alfa nos quedará igual a arco tangente de menos. Hacemos la división y eso nos queda 0.56. Aquí con ayuda de una calculadora aplicamos el arco tangente y eso nos queda que es igual a menos 29 grados aproximadamente. Entonces si vemos en el gráfico la resultante irá por el ángulo de menos 29 grados en el cuarto cuadrante. Quedaría un vector más o menos de esta forma, este sería el vector resultante. Si queremos ver el ángulo desde el eje X más X positivo, también lo podemos hacer a través de restar a 360 grados los 29 grados para obtener el ángulo eh, positivo, medido en forma positiva, y ese ángulo será igual a 331 grados. Es otra forma de... Escribir el ángulo que forma el vector resultante con el eje X Con el eje X positivo